vitamínico que he estado utilizando. Muchísimas de ustedes saben que me preocupo muchísimo por cuidar mi cabello y sobre todo por mantenerlo sano. Además de esto, después de haber sufrido alopecia por muchísimos años, pues pude ver florecer mi cabello. Les quise mostrar este producto el día de hoy justamente porque muchísimas de ustedes me dicen dónde puedo encontrar biotina, dónde compro en mi país y muchos han conocido la revista de Avon. En esta revista encontré por casualidad este producto que me llamó muchísimo la atención porque contiene una de las vitaminas que le encanta a mi cabello. Se trata nada más y nada menos que de la biotina. Este es un suplemento que tiene varias vitaminas en conjunto y entre ellas la biotina. El día de hoy voy a hablarte de cómo fue mi experiencia utilizando este suplemento y sobre todo para ti que estás al otro lado y no sabes dónde encontrar biotina, pues este es uno de los... Suplementos que quizás te pueda interesar. Este producto realmente cuando lo compré, eh, por el hecho de que lo vendieran en revista, para mí fue como una incertidumbre, o curiosidad si realmente funciona. La verdad fui un poco escéptica al principio, ya el frasquito, ya lo he terminado, tiene este producto 30 tabletas, es decir, para un mes. He utilizado ya dos frasquitos de esto porque lastimosamente eh, mi paquete que pedí en Estados Unidos pues eh, no llegó a tiempo y por lo cual no hallaba como hacer en el momento de todo esto con la pandemia que estamos viviendo a lo largo del mundo en general. pues. Quise probar y vi en la revista este producto y lo compré. En las indicaciones está prácticamente para utilizarlo por 30 días. De esta manera yo tomaba este producto siempre en las mañanas después del desayuno. Como ya es mi costumbre tomar biotina para que se absorba muchísimo mejor en horas de la mañana, después del desayuno utilizaba esta tableta. Ahora bien, si se me olvidaba, simplemente lo otro daba de tomar después de cualquier comida sin ningún problema. Mi cabello muchísimas de ustedes saben que ha crecido bastante en particular yo siempre he sufrido alopecia en esta zona que ven por aquí y este ha mejorado muchísimo a lo largo del tiempo, utilizando diferentes suplementos vitamínicos para el crecimiento del cabello y sobre todo para la alopecia. Entre eso muchísimas de ustedes me conocen y muchísimos de ustedes también porque hombres también se han incluido en este canal a causa de este tipo de videos. Ustedes me reconocen por el tema de biotina, por minoxidil y por muchísimos otros suplementos que he utilizado a lo largo del tiempo entre tratamientos caseros para recuperar mi cabello. Al usar este suplemento vitamínico, pude ver que mi cabello se ha fortalecido muchísimo más. El crecimiento de mi cabello quizás fue más rápido utilizando solo biotina, pero no es de desmerecer que el arbor que tiene mi cabello en este momento puede tener siempre eh, incidencia a lo largo de los suplementos que también ingiero, acompañado por una alimentación saludable. Ahora, muchísimas de ustedes se preguntarán en el desayuno qué es lo que yo consumí durante este mes. Les voy a dejar pasando las fotos al acompañado de este suplemento vitamínico. Cuando hablamos de biotina, hablamos de esa vitamina que nos ayuda a nosotros a detener la caída del cabello y a que nuestros folículos pilosos puedan emanar cabello nuevo Entonces existe alguna controversia en que si funciona o no funciona en que si te crece el vello tanto como corporal al igual que el cuero cabelludo pero realmente yo no he tenido ese tipo de eh, efectos en mí al ingerir productos totalmente saludables acompañado por un suplemento que te ayude siempre a mantener el árbol de tu cabello a que este no se te caiga tanto para mí este producto me pareció muy bueno en comparación a la biotina de Natrol, obviamente no es 100% biotina, tiene algunas otras vitaminas que le van a acompañar a ustedes a fortalecer el cuerpo cabelludo y sobre todo el cabello, incluso este suplemento en la página aparece como incentivando a proteger tu piel, a proteger tu cabello y de eso se trata en sí este producto. En las especificaciones dice claramente que básicamente representación de la marca de Avon y se denomina Nutra Esencia, es decir que es un suplemento alimenticio o un suplemento dietario, lo pueden utilizar y obviamente es fabricado en Estados Unidos. Contiene la cisteína que es el principal estimulador del crecimiento del cabello, es un aminoácido que nos ayuda muchísimo con las células de los radicales libres, para proteger y hacer que nuestro cabello crezca muchísimo más fuerte. Incluye también vitaminas como la E y la vitamina C, que favorecen y tienen gran importancia en el crecimiento y el fortalecimiento de la hebra capilar. Es un contenido neto de 37 gramos. Y, por lo, y las porciones de este envase son 30, es decir, te va a servir para un mes. A mí me costó aproximadamente en la revista de El bon aquí en Ecuador, eh, si no estoy mal, 10 dólares con 99 centavos. También existe otra indicada para hombres, pero no oscila mayor un frasquito de esto a más de 13 dólares. Como lo pueden ver aquí, este producto trae, al ser fabricado en Estados Unidos, él trae otra calcomanía que si nosotros queremos saber más información de este producto, como lo están viendo aquí ingredientes del suplemento e incluso la toma como la deberías hacer así que ya sabes que puedes desprender esto aquí dice tomar una tableta por día preferiblemente con las comidas es uso exclusivamente para adultos son productos que contienen excelentes ingredientes los cuales puedes ver al reverso de el empaque como te mostré contiene vitamina e vitamina c biotina colágeno que es una proteína especial, nuestro cabello amará igual nuestra piel. Si eres una de las chicas o chicos que me ven y que estás interesada en productos para el cabello o de tener la alopecia en general, no olvides que puedes seguirme por las redes sociales que te están apareciendo por aquí. Además de esto, siempre voy a hablar de mi experiencia con cada uno de estos productos. Así que si no es más, ese es el error de mi cabello para muchísimas personas. Quizás la blusa no me ayuda mucho porque es negra, pero a lo largo de este canal, ustedes han visto el crecimiento de mi cabello y así es como está, tengo un cabello largo eh, más abajo de los hombros que para mí me satisface muchísimo por todo el problema de alopecia y pérdida de cabello que he manejado a lo largo de estos años. Así que si estás en otro lado que no encuentras un suplemento que te ayude a equilibrar el crecimiento y detener la caída de tu cabello, Puedes probar con este, es una opción que yo probé y la verdad me agradaron los resultados. Antes de irte te invito a que le des un like a este video si te ha gustado la información que aquí contiene. No olvides suscribirte en el botoncito rojo que está allí y debes activar la campanita para que siempre recibas un correo cuando hemos subido un video nuevo. Sin más que decirle, nos vemos hasta un próximo video, los quiero un montón, gracias por estar aquí durante estos cuatro años, gracias por pertenecer a nuestra comunidad, recuerden, es nuestro canal, no es solo mío, porque sin, sin el apoyo de ustedes no podría ir viendo videos con ese cariño que lo hago para cada uno de ustedes donde se encuentra. Comparte el video si la información te ha servido, no olvides suscribirte allí en el botoncito rojo, darle un like, dejar en los comentarios qué tipo de biotinas has utilizado y cuál ha sido la que más has visto resultado. Ahora bien, recuerden, es un producto exclusivamente para cabello, para la piel y sobre todo te va a ayudar muchísimo yo le puedo dar 8.5 porque simplemente me hubiese gustado que como la biotina de Natrol el contenido sea mucho mayor que 30 porciones porque por lo general con, con, consumo la biotina durante 90 días ese es el tratamiento que siempre me gusta hacer e ingerir biotina por 90 días entonces al ser un producto que solo trae 30 servidas tendría que comprar tres de estos para cumplir mi meta de ingerir algún suplemento vitamínico y ya se me haría bastante costoso, por decirlo de esa forma, tendría que pagar como 36 dólares. Entonces, precio a comparación de la vitamina de natural, que la compro en Amazon directamente, eh, estos productos oscilan entre 8 no más de 12 dólares y traen prácticamente 100 servidas, entonces por eso le doy al producto 8.5 más no por lo que pueda ser funcionalidad tanto como en el cabello como en la piel. Nos vemos hasta un próximo video, no te olvides que yo soy Rosy y que en este canal siempre encuentras cosas buenas. Hasta una próxima oportunidad.